Me he quedado aquí, atrapada. Bueno, más bien me he metido yo aquí. Porque si vienen bichos y nos atacan, no sobrevivimos. Me da. Me da a mí que no hay nada, ¿eh? Oh, perfecto, perfectísimo. Acabo de perder el tiempo. Tan valioso. ¡Hala! Pues nos vamos. Pues nos vamos. Nos vamos, nos vamos. No, no, no hay motivación para ir para allá. Por ahora. Hasta que no tengamos armadura. Como que no vamos a explorar mucho la cueva, ¿sabes? Es que solo tenemos la, la pechera, ¿sabes? Solo tenemos la pechera Por cierto, esto llevo media hora pasando por delante Y no me lo he llevado vale. vale, vengo de aquí Vale, vengo de aquí Entonces Por aquí no es ¿Verdad? O sí, es por aquí No me digas que es por aquí No me digas que es por aquí ¿Es, serio? ¿Es en serio? Perfecto. Era por aquí. Sabemos contar, ¿verdad? Pues aquí va a haber otro. Y 4 más 4, ¿cuánto es? 8. ¿Verdad? Yo para que quiero un hacha medio rota. Explícamela. A la, a la hoguera. ¿Cuánto va? 1, 2, 3, 4. Aquí, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4. Ups, me he caído. Pff. Espérate, que me he caído debajo del huerto. Estoy debajo del huerto. Estoy debajo del huerto. Oxígeno, oxígeno. Arriba. Sube, sube, sube. Por mirar el, el directo y tal. Me he estampado contra la pared. Pam, pum. Pam. Pam, pam, pam. Pa pam. Hacha. Pum. Bala. Que sería esto va aquí. Esto va aquí. Vale, pues señorita lava. No me toque las narices. Ya sabe, no, no me moleste No me destroza la, No me destroce las cosas Que me está costando Te voy a um, Convertir los bloques y así me ocupa Menos espacio, ¿sabes? Podría poner una mezcla de ahí Sí Lo voy a hacer oh, Hola, hola, hola, H bar H Bueno, iba a leer otra vez el de este Pero lo leo igualmente H-G-22 baja barra baja G barra baja 22. Volviste, bueno, bueno, volviste, que bien Que conste que eso yo no lo puse Lo puso un moderador mío Yo no lo puse, eso te lo juro Yo no puse, de hecho es que no sabía ni cómo hacerlo No sabía ni cómo hacer eso, eh Sí, es lo que iba a hacer Es justo lo que había pensado yo Me has leído el pensamiento Me has leído el pensamiento Es justo lo que iba a hacer Ve con el bote y cuando veas el barco baja, vale es justo lo que iba a hacer, iba a volver a casa, o sea, bueno, estoy en casa ya, para hacer puertas. ¡Hombre, Mario! Muchas gracias por seguirme y bienvenido, bienvenido. Y espero que disfrutes del canal, del directo, en general, de todo, ¿vale? Estás en la 1.19.2, la última de todas. Por cierto, no tengo la skin porque estoy en la versión... Oh, eh, Forge of Define. Y por eso no me sale la skin. Pero bueno, tengo una skin de un osito. La casa, por cierto, es esa, ¿eh? Nuestra casa está ahí. Bueno, ya la habéis visto. Buscando, buceando, es como correr. Vale. Pues vamos a ver qué es lo que he encontrado. No. Hola, hola, Donita, ¿cómo estamos? ¿Qué ha, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Y encima no se mueve el muñeco, el mongolo. No me va el teclado. <tose> te juro que no me va el teclado. Te juro que no me va el teclado. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, no me va el teclado. Te juro que no me va. Me voy, me voy, me voy, me voy. Adiós, adiós. Uf, uf, uf, me voy, me voy a meter aquí. Me meto aquí, me meto aquí, me meto aquí, me meto aquí. Increíble. Un saludito para Donita 9, por supuestísimo. Eh, Pone el escudo de la segunda mano. Ahí está, ahí está, ya lo hice, ya lo hice, con este simple gesto. ¿te refieres al... Al chat o... Me estáis liando. Me estáis liando. ¿Qué? Sois unos liantes. ¿De qué me estáis hablando? Espérate. A ver, ¿cómo va la encuesta? ¿Cómo va la encuesta? Va a hacer la subida. Va a hacer la subida. Espérate. Se me ha bugueado el agua. Se me ha quedado bug. Se ha quedado bug el agua. Vale, espérate. Vale, pues no pasa nada. Voy a dejar esta cascada, ¿vale? Voy a dejar esta cascada. Solo llevo dos panes, ya lo sé. Pero bueno. Vale, vale, vale, vale, vale, Estoy bajando, estoy bajando, estoy bajando. Estoy bajando, estoy bajando. ¿Tiona, Edison? A lo mejor es porque necesitas estar un tiempo. A lo mejor es por eso, ¿eh? Comandos. <ríe> Espérate un momento. Espérate un momento. Qué no puta idea. No lo he visto en la vida. Tal. ¿Por qué? Ese es el guarden Ah, vale, vale, vale, vale Ok, ok, vale Pues no me, no me voy para allá, vale Cambio de <risa> Menos mal, vale, vale, okay, ok, ok Voy para allá, cambio de dirección Cambio de dirección Sí, eso sí que lo he escuchado yo Que hace mucho daño y camina sin boca, algo parecido al Waddle, pero versión tierra, por así decirlo. ¿Cómo? Pero... ey vamos a todos, guapísimos, aquí Vegeta 767 un fantástico vídeo, ya le el de dónde o se muy bien, muy bien, así me gusta, muchas gracias, de verdad, o se agradece un montón el apoyo. Las, las hojasistas, tú, ¿dónde están? ¿Ahora es? El de donaron 5.000 bits. ¡Ole, ole! Muchas gracias, Edison, por esa pedazo de nación otra vez. 5 bits! Muchas gracias. Hola, ¿qué te pasa? ¿Encontraste algún barco? O ¿Estás lejos del mar? Estaba con el gas. Ah, no te preocupes, H, no te preocupes. Eh, pero busca un poco de hierro. Sí, es que es lo que eh, estaba buscando. Es que he visto las hojas esas que me gustan a mí. Aquí están. Ahora te explico, ¿vale, H? Eh, o si no, que te cuenten los del chat. ¿Vale? Que te cuente la gente lo que estamos haciendo ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Pues eso, estamos en una cueva Porque... Eh... Les a escoger entre cueva O exploración por el agua y tal Y entonces han decidido pues cueva Y aquí estamos Aquí estamos, que este zombi no para de perseguirme, que no me persiga usted, señor, Va a morir, quiere morir usted, no pasa nada, no se preocupe, ya voy yo a por usted, tratando con hacha, pero, pero, ya está, como falta el acento, sí, yo me sé castellano, español y castellano, es lo mismo, lo que pasa es que, a ver, no sé cómo decir, pero es lo mismo, pero al mismo tiempo no es lo mismo, o sea, español Digamos que es la lengua en general y el castellano es una lengua en específico. Por ejemplo, el latín es español, pero está, o sea, no sé cómo explicarte, el latín está dentro del idioma español. ¿Entendiendo? Eh, ahora matéis a, a explorar, ¿vale? Desde una cova para en eh, pues, eh, eh, que los meus seguidores han escogido a la encuesta pues ana explorar a que es Jok aquí como pueden observar ya lava allá a un Jok molt perillos mol perillos porque ya un monstruo que es Mol extrain porque et mata de un sol golpe, de un sol puñetazo y pues, pues es lo que tenéis, ¿no? Que la vida vagadas es, es mol complicada, pero yo eh, spot Ya así podría continuar No me veis, estoy escondida Estoy escondida Nadie me ve Para cuando un no, ella, pero es que igualmente no, no soy de ese estilo, Edison No no me gusta, lo cierto, pero es que no me gusta ese estilo de, de juego Pero eso ya lo sé, Scorpix, pero mmm, los, pero es que no es mi estilo ese juego Pues no sabía que se hacía eso Ni sabía que se hacía eso Vale, ya tenemos esto, que es lo que yo quería Es lo que yo quería Criaturas hostiles o pacíficas ¿Y qué diferencia hay entre criaturas hostiles y pacíficas? Vale, entonces el que van a sacar es el 9. ¿No, Donita? El que van a sacar entonces es el 9. Pues yo pensaba que era el 7. Entonces. Ah, es verdad que lo jugó él en Halloween, ¿no? Jordi Wild, si no me equivoco. Madre mía, yo es que voy muy perdido.